Hola amigos de YouTube y traigo otra creepypasta esta es muy bueno espero que les guste, suscríbanse y comenten pasen por mi canal que tengo muchas creepypastas más bueno empecemos la oscuridad de la noche se escucha un grito estremecedor venía del cuarto de un niño venía del cuarto de marcos un niño que no había hecho nada malo era Jeff quien había hecho que marcos gritara de horror Jeff saltó rápidamente a la cama diciendo calma niño solo ve a dormir Jeff no tuvo compasión con el pequeño Marcos ni con sus padres, Jeff luego de haber hecho su trabajo sale del lugar con una botella de vodka que había encontrado en una repisa del uno de los muebles del padre de Marcos. Jeff toma un trago a su boca y sigue su camino lejos del lugar del asesinato. Hannah, la ex vecina de Jeff y su enemiga camina por el vecindario en el que había vivido alguna vez, al pasar por ahí unos recuerdos horribles vuelven a su mente de aquella aterradora noche donde sus padres y amigas fueron asesinados por la locura de Jeff. Hane no pueda estar ahí sin acordarse a ese terrible día pero por sobre todo no puede olvidar el gran odio que sentía hacia Jeff ni su rostro deformado por su propia mano. Hane buscando un lugar donde descansar va hacia el cementerio a ver nuevamente a sus padres, había ya pasado uno año desde aquella noche, Hane se sienta junto a la tumba de su padre y rompe en llanto. Jeff en su caminata errante y su herviedad por el vodka llega hasta un bosque que queda cerca del cementerio en el que se encuentra su amiga Hane. Jeff en la lejanía escuchó un llanto muy fuerte que provenía de algún lugar, Este siguió el llanto hasta dar con el cementerio y el origen de ese llanto que a él molestaba. Jeff saca su cuchillo y grita, ¡Ey tú! Si la chica que está ahí. Basta ya de llorar. Antes de que emputezca y te corte el cuello. Hane se levanta sin mirar hacia atrás sabiendo quién era la persona que le había hablado, sacando su cuchillo y volteándose lentamente Hane logra ver a la persona que odiaba con todo su ser Jeff. Hane consumida por el odio y soltando lágrimas de rabia no levantó la cabeza haciendo que Jeff le gritara te dije que te callaras me estás obligando a ir hacia ti. Jeff ingenuo de acercó a Hane, cuando estuvo más cerca Hane levantó el rostro y poniendo su cuchillo en el cuello de Jeff y gritando no te acerques más o te mato hijo de puta. Jeff sorprendido de ver que era Hane se ríe descontroladamente y dice Hane en serio eres tú. No puedo creerlo. Jeff sin saber que lo odiaba se intentó acercar pero Hane se lo impidió y Jeff sin saber por qué lo trato de esa manera tomó su cuchillo y retiró la mano de Hane de su cuello poniendo su cuchillo en el cuello de Hane preguntándole por qué me tratas de esa manera. Yo te hice bella y así me lo agradeces. Hane se liberó rápidamente, se alejo y le dijo a Jeff tú arruinaste mi vida y te odio por eso pero me vendaré ahora. Hane empuñando bien su cuchillo se acerca y logra cortar la sudadera de Jeff haciendo que Jeff se enojara así lo quiere sé. Eh? Bueno, te mataré entonces punto dijo Jeff riendo de manera macabra, Hane hace un movimiento rápido llegando frente a Jeff y apuñalándolo en su pierna derecha y hace que grite de manera estremecedora Hane saca su cuchillo de la pierna de Jeff y se aleja un poco, Jeff con dolor aún en su pierna levanta la mirada llena de odio que hizo temblar a Hane punto Jeff en su ira de un sagaz movimiento apuñalo a Hane en su brazo izquierdo, quedando así parejos en sus ataques. Han y Jeff pelearon incesantes por un largo rato haciendo heridas uno al otro y cortando sus ropas. Luego cuando Jeff y Han se cortaron mutuamente un mechón de pelo se alejaron un poco y Jeff gritó eres buena con el cuchillo. Pero sabes... Y soy mejor, Jeff se abalanzó sobre Hane para terminar con esto pero Hane en un movimiento veloz se alejó del camino de Jeff cortándole el pecho y haciendo que este cayera al suelo mal herido, Hane después de dejar a Jeff en suelo lleno de dolor le dice podría acabar contigo ahora pero no valdría la pena matarte en ese estado así que te dejaré vivo solo porque eres la encarnación de la estupidez y la locura adiós Jeff. Estaba ya amaneciendo y Jeff estaba inconsciente por la cantidad de sangre que perdió en la batalla con Hane. Tres campistas van al bosque a explorar y ven a Jeff en la lejanía uno de ellos lo va a ver para ver su estado a lo que Jeff se despierta toma su cuchillo y los apunta diciendo ¿Qué carajos hacen aquí. El mismo hombre que lo iba a ir a ayudar le pregunta cómo te encuentras. Yo me encuentro bien pero no podré decir lo mismo de ustedes en unos minutos, dijo Jeff riéndose en su locura. Jeff se abalanza sobre los campistas y los asesina y grita de viva voz esto no ha acabado Jane. Escuchaste. No ha acabado. Luego de decir eso Jeff sigue su camino con su risa descontrolada. Bueno eso fue todo adiós.